La democracia no es perfecta, la democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla y no la tropeen. He tenido muchos oficios, pero hoy asumo el oficio de presentar al querido compañero y amigo Lula que va a ser el presidente de Brasil.